Vale, perfecto. Bueno, chicos, chicas, vamos a empezar, ¿vale? La formación. Eh, os recuerdo que se está grabando, ¿vale? Porque esto luego se sube a la plataforma YouTube por si queréis volver a verlo, por si necesitáis cualquier cosita, ¿vale? Bueno, eh, voy a ir mirando el chat, como os he comentado. Feliz año a todos. Eh, cualquier cosita voy de vez en cuando voy mirando para, para ver si tenéis alguna duda o, o, o queréis participar, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, os comento, ¿vale? Que lo dije un poquito antes, pero bueno, todavía no, estamos haciendo un poquito de tiempo, que en la propia plataforma, ¿vale? Que creo que veis pantalla, creo que he compartido la pantalla, si, si no lo veis, porfa, decídmelo, de la plataforma, ¿vale? Ya se ha habilitado el contenido del tema 3, que es Word, ¿vale? Y como podéis ver aquí, si veis en la pantalla el, el ratón, ¿vale? Hay un foro... Que, que hemos abierto por si tenéis algún tipo de duda o queréis aportar algo, algunos nuevos conocimientos, pues siempre es bienvenido para que aportemos todos algo y que, que entre todos pues nos complementemos. ¿no? Eh, también, pero bueno, eso lo recordaré... Eh, he añadido un par de tutoriales de YouTube que creo que, que pueden venirnos muy bien, porque aunque la formación es muy sencillita, vale, las formaciones que tenemos estamos teniendo, hay algunas que son un poquito más avanzadas, hay otras que son un poquito más básicas, y esta en concreto es bastante básica, vale, pero bueno, siempre se puede ir ampliando, vale, y vamos a para que para ir adentrando un poquito, vamos a empezar, vale, con la formación para para Word, de acuerdo. Y, y deciros que, que nada, que aparte voy a tener yo aquí el Word abierto para ver si podemos ir interactuando y, y si vemos las cosas como se hacen también a la vez, que se van explicando, creo que quedan un poquitito más claras, ¿vale? Igualmente, cualquier tipo de aportación que me queráis decir. Elena, ¿por qué no hacer esto de otra manera? vale Todo es negociable, ¿de acuerdo? Estupendo. Vale, Daniel. Genial. Bueno, pues ahora vamos a empezar, ¿vale? A ver qué es eso de Word. Creo que muchos de vosotros ya sabéis qué es el Word, ¿vale? Para los que no, para las que no, os pues vamos a ello, ¿vale? Porfa, chicos, chicas, eh, voy a los participantes que tengáis activos el, os voy a hacer desactivando el audio, ¿vale? Silenciar. Estáis todos silenciados, ¿vale? Quien quiera hablar, porfa, por turno de palabra, de acuerdo pero vamos a intentar organizarlo un poquito, que si no, es una locura enorme, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver qué es esto del Word, ¿no? El Word creo que lo conocemos todos, ¿verdad? Que es un, una herramienta, un programa que tenemos en el ordenador o que lo podemos descargar fácilmente y de forma gratuita y que es una herramienta que tenemos todos a mano o deberíamos porque es muy, es muy necesaria. Porque nos ayuda para hacer cualquier tipo de documentos, ¿verdad? A ver, perfecto, vale, voy leyendo. Vamos a ver eh, el índice, vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Que sabéis que la sesión de Word solo es una, ¿vale? Es hoy, pero como os decía, si queréis aportar algo, queréis ampliar en el, en el foro, ¿vale? Eh, pues os animo de verdad que lo hagáis porque todo lo que se sea conocer cosas nuevas y aprender nos viene estupendamente bien, pues vamos a ver un poquito por encima qué es Word, para qué nos puede servir sobre todo conocimientos básicos que veremos que podemos utilizar darle un montón de utilidades vale podemos, nos da muchas posibilidades igual que muchos otros programas pero tenemos que empezar desde el principio para hacer una casa que empieza por los cimientos ¿Vale? Y luego poco a poco. ¿Qué más? ¿Qué necesitamos saber antes de empezar? Y luego, una vez que ya hemos empezado, vamos a ver cómo podemos modificar texto, cómo podemos eh, incluir una imagen, cómo podemos guardar estos documentos, que veis que son eh, partes y, y, y acciones muy sencillitas, ¿vale? pero se, pueden, se puede ir complicando la cosa, ¿vale? Vamos a ir poco a poco a ver qué es lo que me pedí, qué cómo vais vosotros de conocimiento, y a partir de eso pues podemos ir haciéndolo pues, más avanzado o menos avanzado, ¿vale? Bien, ¿qué es Word? Como os decía, es un programa del ordenador, una herramienta que nos permite pues, hacer varias acciones, ¿verdad? Como por ejemplo, sobre todo, sobre todo... Escribir textos, ¿verdad? Es una herramienta que nos permite crear documentos, crear textos, pero en esos documentos mmm, no solo podemos, mmm, nos permite mmm, incluir textos, palabras, también nos permite incluir imágenes, incluir gráficos y darle un diseño pues eh, ajustado a lo que nosotros queremos, ¿vale? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos unos conocimientos. Pues para ir poco a poco eh, ampliando, ampliando esas nociones, ¿verdad? Porque mmm, muchos de vosotros sabréis lo que vamos a trabajar. Pero bueno, perdón, voy a ir leyendo. Mm, mm, Bienvenidos chicos, chicos. Vale, creía que lo había compartido, pero bueno, voy a intentar compartirlo de nuevo, ¿vale? Para quien no lo pueda ver. Se ve, sí se ve, se ve en la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Vale. Gracias, Moisés. Es que había algún compio, o alguna compi que no, que no podía verlo. Vale, vale, no os preocupéis. Perfecto. Bueno, por supuesto, si queréis pararme en algún momento, me lo decís, ¿vale? Para, para aportarme lo que queráis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto es un poco de iniciación para adentrarnos un poquito a qué es esto del Word. Me gustaría que, que en el chat, o si queréis ir participando siempre por orden, eh, me, me hicierais los comentarios sobre cómo, cómo funcionáis vosotros con Word, cómo, cómo lo lleváis, si necesitáis un poquito más de conocimiento o necesitáis conocimientos básicos, ¿vale? Porque yo puedo meter un poquito más de información y buscar más cositas, ¿vale? A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Eh, hola, voy yo. Bien, vale, volvemos. Una vez que sabemos qué es esto del Word, ¿vale? que hemos dicho que nos sirve para modificar documentos, para, para modificar textos, para incluir imágenes. Fundamentalmente lo vamos a enfocar, vale, porque como esto está dirigido más a, a tecnologías, pero en cuanto al empleo, lo quería enfocar un poquito más a, a cómo, cómo hacer un currículum, que sepamos manejar este, esta herramienta para crear nuestro propio currículum. Hay muchísimas maneras de hacer un currículum, pero esta es la básica tener esta herramienta para utilizarlo para eso, ¿vale? Al final os pondré algún modelo, ¿vale? Y también os he puesto en la parte práctica, ¿vale? Que veréis que es crear un currículum a través de Word. ¿Cuáles son lo, la información que necesitáis, ¿vale? Para que no para que no llegue el día y nos encontremos con que no tenemos la, la, los datos suficientes para crear nuestro propio currículum, ¿vale? A ver, voy leyendo. Mm, mm, mm. a ver chicos hay gente que dice que es muy pequeño que no, que es muy pequeño para ellos que no se ve bien vale, de acuerdo voy eh, leyendo, vale ¿sí? Escucha, ¿sí? Que, que es que yo estoy aquí y, no, y esto tengo la pan, pantalla, esto y la pantalla la, las imágenes, ¿sabes? vale, ¿y no puedes verlo? no lo veo muy pequeño, así tengo muy, muchos problemas de vista. Ay, es que no sé entonces a ver cómo lo podemos hacer, a ver si lo podemos ampliar. ¿Cómo lo has hecho tú otras veces? Pues otras veces lo he visto eh, más grande y, y, y ahí el, el este, pero yo lo veo. Eh, las, las fotos y al lado, como... Con, con la pestaña no, no abierta completamente. Vale, pues una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Vale, Miguel, te voy a hacer una pregunta. Cuando abro yo Word, ¿cómo ves mi, mi página abierta de Word? ¿Se ve? Comparto pantalla. Tiempo. Comparto Perdón. pantalla. ¿Cómo ves esta página ah, de Word? Ahora, ahora veo como un cuadradito así pequeñito, y, y veo Word, sí, pero pequeñito, o sea, eh, no, no, no como siempre. Vale, es que no sé cómo puedo solucionártelo ahora mismo desde aquí. Había pensado en que quizá a la vez que se vayan explicando las cosas, ir yo trabajando a la vez con Word para que vosotros lo veáis y que sea más fácil. Elena, en el pdf del Dime. temario puedes darle a, a Zoom y ampliarlo, el pdf del temario, ¿vale? Aviva, en el temario te sale sí. más o menos. Vale, si lo veis mejor más. así. No ha cambiado, eh, está en el Word todavía. Vale, es que se me va a abrir igual. Perdona, vamos a ir a ver si todos conseguimos que todos y todas lo podáis ver bien. ¿Vale? Y tienes tres manos levantadas. No A sé ver si duda o no. Dime, Moisés. Tienes tres manos levantadas. Eh, tres personas con la mano levantadas. Por pues si no lo sabes. No María, Claudia no y Circia. Están las manos levantadas. Vale. Muchas gracias, Moisés. A ver, es que no se ve bien por aquí. Voy. A ver. A ver, chicas. Chicos, eh, vale, voy un poco por orden, que no sé quién ha levantado primero la mano, ¿vale? A ver, Marta. Eh, mira, perdona, es que mi, mi Word no es como el otro ordenador, Vale, es uno nuevo. Vale, Marta, ¿y sabrías por qué? Eh, sí porque tengo un app vale eso también es importante pero funciona tu word como mi word sí vale entonces esto es importante lo que dice marta un segundo a claudia y cristian vale ahora os doy paso pero es importante porque esto es una parte que también queríamos ver pero ya que estamos pues vamos a aprovechar qué pasa con esto de los diferentes tipos de word? Eh, puede ser que veamos algunos tipos de diferencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas versiones. ¿Qué quiere decir esto de versiones? Pues que como todos los programas se van actualizando, ¿vale? Y mejorando. Entonces, en función, si por ejemplo nosotros tenemos un Word de 2010 y van sacando nuevas versiones, pues van siendo muy parecidos y a lo mejor puede cambiar un poquito el diseño y pero todos se utilizan y se manejan de la misma manera, ¿vale? Más o menos, ¿de acuerdo? Pero Marta, ¿tú tienes algún problema a la hora de trabajar con, con Word? O, ¿O lo ves diferente que te haya dado más problemas con, con Apple? A ver, eh, eh, cuando yo iba al instituto, eh, eh, sí he tenido problemas, pero, pero luego al principio no. ¿Pero con el programa Word, Marta? Con el programa WON, no, en el momento vale. No. vale, vale. Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Vamos a dar paso a, a Cristian, por ejemplo, que lo tengo por aquí. ¿De acuerdo? Gracias por la aportación, Marta. A ver, Cristian, cuéntame. <risa> es que, puedes volver a repetir el tema. Pues desde el comienzo, es que eh, entramos un poco tarde, Antonio y yo, y entonces queremos sí. saber cómo... Vale. Cómo bueno, pues voy a hacer un resumen perfecto, ¿vale? Gracias. Un, un resumencillo, Va, voy a dar paso a Claudia, ¿vale? Que también tenía vale. la mano levantada y ahora hacemos un, un repasito, ¿vale? ¿Os parece? Vale. vale. Claudia, que tenías la mano levantada. Claudia. Yo no sé si Claudia quiere hablar al final o no. Bueno, pues Claudia, cuando quiera eh, participar, que, que nos lo comente, ¿vale? Eh, ¿vale? Vamos a hacer un breve repaso porque Cristian nos ha comentado que se han, han entrado un poquito más tarde, no os habéis perdido mucho, ¿vale? Cristian, estamos empezando. Eh, os comentaba que vamos a hablar hoy de la, herramienta, de la herramienta Word. Es una herramienta muy sencilla que casi todos o todos sabemos utilizar vale las nociones que vamos a ver hoy van a ser muy sencillas más aplicadas especialmente a cómo utilizarlo para hacer eh, un currículum vale que se puede hacer de muchas maneras pero la forma más básica que podemos tener es a través de Google. y ya no solo importa. para un currículum sino para cualquier ¿Te tipo te de importa. documento eh. pero mucho mucho ay Ay, vamos a intentar, es que eso ya es problema de, de la red, no solo mío. Entonces, voy a intentar, a ver si no falla la conexión. Eh, vale, el tema de Word, se me corta mucho, Moisés. Eh, se te quedan en el video y todo. A mí no se Ay, me corta. A todos, a ti no se te corta. Yo vale, la vamos a... a... ver a tope. Ahora mismo. A nosotros tampoco, ¿eh? Nosotros te vale bien, Elena. Y te dices que como que se cortaba. Es que, chicos, a lo mejor también tenemos que mirar todos cómo va nuestra conexión, porque yo aquí ahora mismo sí tengo suficiente conexión. Mirad vosotros también en el ordenador, ¿vale? En las rayas que están conectadas. Elena, vale. Vale. Chicos, un momentito. Buenos días, soy Mari. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Vale, pues no me quiero parar mucho en esto, ¿vale? Porque mm, si no, no nos va a dar tiempo a terminarlo todo. Eh, entonces, eh, retomamos. El Word un programa fundamental para hacer documentos, preparar nuestro currículum, para trabajar en general, para hacer cualquier tipo de trabajo, Elena. ¿verdad? Es una herramienta fundamental. ¿Sí? Elena, Estábamos sí. hablando antes de lo, de, de lo que hacía yo, porque aquí es que aquí no veo bien, no nada, o sea, veo, en, estoy a la espera de una operación in, incluso. Ajá, es que yo ahora mismo no sé qué, estoy intentando aumentar, ¿vale? Yo no sé si, si lo ves mejor, lo estoy no, intentando aumentar, Fudo pero igual. claro, yo no sé hasta qué punto... Se da abajo y lo puede hacer bien. Eh, eh, eh. Pero es que si lo pongo más grande creo que él no lo ve. Miguel, ¿tú estás con ¿Eh? gente? ¿Estás con alguien no. que te está ayudando ahora mismo? Pues ¿No? ahora mismo, pero ahora mismo estoy solo. Vale. Eh, vamos a hacer una cosa, Miguel. Yo como voy a ir eh, hablando más que nada de lo que viene en el propio PowerPoint, ¿vale? Mm, voy a intentar explicarlo lo, lo más adaptado posible y lo mejor posible para que tú, como no lo puedes ver bien, no tengas sí. dudas, ¿vale? Eh, igualmente, siempre que tengas alguna duda o quieres que te lo explique de otra manera, dímelo, ¿vale? Eh, ¿Te parece que lo hagamos así? Vale, pero una pregunta que iba a hacer también. Eh, estoy viendo que van a hacer eh, vas a hacer muchas, muchas cosas sobre esto de Word y todo. Pero es que en este ordenador no tengo ni Word ni nada. Estoy usando no hay problema. Que, porque, ¿qué sabes? Pues no hay problema porque, chicos, a eso vamos. Estamos con el tema de Word. ¿Cómo podemos abrir Word? ¿Cómo podemos tener Word? El Word vale. es un programa que podemos descargar sin ningún tipo de problema. Ponemos en el buscador, que sé que esto lo, se ha trabajado en otros temas de, de líderes digitales. No, ¿Qué queremos pues es, buscar? Es que este ordenador no es, no es mío, ¿sabes? Es del centro. Vale, no pasa nada. Pero cuando me refiero a cuando tengamos nuestro ordenador de trabajo y queramos tener nuestro propio Word, se puede descargar sin problema. ¿Vale? Lo descargamos, es más, muchas veces el propio hay ordenadores que cuando nos lo dan ya lo tenemos instalado, ¿vale? Pero no hay problema, eso se descarga en, en cualquier vultura en de internet. En Windows 8 viene Microsoft Store, que viene un programa de, que trae todo para que se llama Ultra o algo así, viene Word PowerPoint y, y todo eso. En, en, muchas, en Microsoft es gratis, ¿vale? Hola. Muchas gracias Moise, muchas gracias. La había escuchado a Moisés, es más o menos lo que yo quería decir, lo ha dicho estupendamente. Con, en, en el buscador en, o en las app, en la Play Store, tenéis Word, sin, in, igual que se descargan todos los otros programas del ordenador o en el móvil WhatsApp, pues se busca en, la, en, la, en Google y nos aparece perfectamente. Vale, vale, eh, que me pierdo, que me pierdo con tantas cosas. Eh, vale. ¿Cómo podemos abrir Word? Una vez que tenemos la, el programa, un segundito, porfa, que si no, no avanzamos, ¿vale? Vamos a darle un poquito de, de caña y luego vamos cortando cada X tiempo, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo localizamos Word? Pues en nuestra barra de búsqueda, ¿vale? Que si sí, yo la tengo aquí en la pantalla también, ponemos aquí Word. Si veis el, el ratón, ¿vale? Vemos que tenemos aquí Word y si no lo tenemos en la pantalla de inicio, nos va a salir... En la barra de buscadores, ¿vale? Si, no sé si veis en ya, mi pantalla. El que Word es... en blanco, eh, Tienes la página de Word en blanco, ¿vale? Vale. Pero es la, es la que veis, ¿verdad? Es la que estáis viendo, ¿verdad? Sí, el Word, el inicio de Word. Vale. Eh, si veis en esta pantalla, ¿vale? A ver, un segundito. Esta es. La, la imagen de Word, ¿no? Esto es lo que se nos abre en cuanto pinchamos Word, ¿vale? Voy a cambiar la pantalla para ver cómo podemos localizar el Word, ¿vale? Ay. Pantallas compartidas, ¿vale? ¿Lo tenéis localizado vosotros en vuestro ordenador? Los que lo tengáis. Yo no tengo Word. Tengo libre. Ok. Claro, es que son varios tipos de programas, pero todos son, son para eso, para manejo de documentos, ¿vale? Eh, normalmente encontramos estas imágenes, ¿vale? Son parecidas, pero según las versiones que estábamos hablando antes, ¿vale? Y en el buscador, ¿vale? En la barra del buscador de, del propio ordenador, ¿vale? Podéis buscar Word y aquí encontráis... Eh, el programa y solo tenéis que pinchar un par de veces y se nos abre, ¿de eh, acuerdo? Eh, Lina, dime a estar un buen rato viendo Word porque si no me entro en, el, en la página web y me veo el Word y me veo el PowerPoint ¿crees que es más fácil así? yo creo que sí no sé qué piensas tú vale, Miguel yo, yo lo que quiero es que tú hagas lo que te va a venir te vaya a venir mejor, si crees que, que te viene mejor verlo por el powerpoint, hazlo tú así y cualquier duda que tenga, me la dices sin ningún problema ¿vale? Sí. ¿de acuerdo? Sí, yo, yo, estoy bueno, viendo, chicos, chicos. yo estoy viendo esto a ver, habla habla, un momento por favor Elena, Elena lo puedes repetir cuando pues... bueno, puedas porfa que es que Sonia no no la ha entendido lo que has dicho Perfecto. Eh, Miguel, ¿me escuchas? Sí. Vale. A ver, chicos, ¿qué queréis que repita? Ah, lo de la vía positiva que estás poniendo, que quiere que se lo repita otra vez, que no lo entiende Sonia. Vale. Vale. Chicos, chicas, ¿cómo buscamos el Word? En nuestra barra de búsqueda, si no lo tenemos en la pantalla principal... ¿Vale? que Yo por ejemplo lo suelo tener siempre en la pantalla principal, vale pero si necesitáis buscar el Word, cuando ya lo tenéis descargado, buscáis en la barra de abajo del ordenador, vale eh, en la de búsqueda del menú, vale ponemos Word y si lo tenemos descargado nos debe aparecer en, una en la pantalla la búsqueda. Y solo tenemos que clicar dos veces con el ratón, con nuestro ratón, con el botón izquierdo. Y se nos abriría, ¿vale? Se nos abre Word sin ningún problema. ¿Y qué veríamos una vez que tenemos abierto Word? Que se nos abre el programa. Pues bien, la página en blanco, esa que me estabais diciendo, que exactamente está en blanco, pero porque quería que la vierais simplemente sin nada, ¿vale? Esta es la página que se nos está abriendo, ¿vale? Vamos a ver poco a poco, ¿vale? Voy a compartir ahora la pestaña, o sea, la pantalla del propio Word, porque quiero que veáis, ¿vale? ¿Cómo, eh, en qué se, ¿De qué se compone? ¿Vale? Elena. Yo, ¿sí? Que te estoy diciendo, cuando vayas a pasar de página me dices, vale. Vale, de acuerdo. Yo todo lo que vaya diciendo, mmm, o sea, todo lo que vaya diciendo, es, vamos a pasar ahora, vamos a pasar. Pero de momento eh, vale. estoy en el documento Word en blanco, ¿vale? Sí, sí, es Word, ¿vale? Lo estoy viendo. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale, sé que estáis levantando la mano un segundito, ¿vale? Es que si no, no me da tiempo a, a terminar, ¿vale? Eh, a esto yo lo llamo, si veis el ratón por dónde está mm, yendo por la pantalla, yo a esto lo llamo el menú principal, ¿por qué? Si os fijáis en todas las herramientas de, de crear contenido como Word, como, como Excel, como PowerPoint, siempre tenemos una barra, un menú muy, muy parecido, que en este caso, en el de Word, es este. Y en función de las versiones que tengamos, va a ser de una manera o de otra. Puede cambiar el diseño, pero normalmente va a tener las mismas funciones. Puede cambiar alguna, pero el manejo eh, básico siempre suele ser el mismo. ¿Vale? Para que no nos volvamos locos si vosotros en vuestro ordenador veis un formato, un diseño un poquito diferente. ¿Vale? Todos, casi todos, van funcionando igual. La página principal, ¿vale? donde nosotros vamos a desarrollar nuestro texto, vamos a incluir nuestra información, nuestro documento, lo vamos a desarrollar en la página en blanco, ¿de acuerdo? Y luego, en este menú que vemos aquí arriba, es donde vamos a dar forma tanto al tipo de letra, al tipo de párrafo, o si queremos meter un listado de acciones o enumerarlo, ¿vale? cambiar el, el, el color de la letra, ¿vale? Todas esas cositas son cosas básicas, acciones básicas que podemos hacer con nuestro Word, ¿vale? Pero que bueno, vamos a darle un repasillo porque son cosas básicas, pero no todo el mundo tiene por qué saberlo. Una cosa, una vez que nosotros trabajemos con, este, con esta información básica de Word, os he puesto, no sé si para los que hayáis incorporado después, en la propia, propia plataforma, un par de vídeos, ¿vale? Que son tutoriales para ampliar un poquito esta formación, ¿vale? Por si quiere, alguien quiere ampliar conocimiento, pues os he metido un par de vídeos, ¿vale? Para que, para que vosotros, si queréis, eh, le echéis un vistazo y si tenéis dudas, me las trasladáis también por el foro, ¿vale? Y así ampliamos conocimientos para quien lo quiera, ¿vale? Bien, eh, voy a dar una vueltecilla al chat, ¿vale? Mientras... El código de acceso. Un segundo, que me están pidiendo el código de acceso. 193. Vale. Es que hay algunos que si os piden el código de acceso, siempre es el mismo, ¿vale? Siempre, siempre es el mismo código de acceso. Eh, mm, mm, mm. Vale, chicos, yo veo por aquí... Mm, mm, mm. Vale, que más o menos sabéis... Hay mucha gente que sabe darle uso. Estupendo. Vale. Vale. Ahora que hemos visto la primera pantalla ¿vale? de, de manejo, que nos estamos familiarizando un poquito pues, con lo que es el menú, la barra de menú principal, que vamos a ver que unas inicio, otras insertar, ¿vale? si lo veis por aquí, insertar diferentes elementos. ¿vale? Vamos a ir luego poco a poco con, con esta parte en concreto, pero no nos vamos a parar en todas, ¿Por qué? porque si no se nos iría... Toda la sesión y nos faltaría mucho más tiempo para, para verlo todo eh, poquito a poco, ¿vale? Vemos referencias. Esto nos permite darle forma a nuestro documento en función a nuestras necesidades, ¿vale? Revisar, ¿ves? Estas opciones que nos dan son un poquito más complejas. Entonces, primero necesitamos manejar la parte de inicio, que es esta primera, la parte de insertar. ¿Vale? Y si acaso, si acaso ya diseño de página, pero la, el resto son un poquito más avanzadas, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar sobre todo con estas tres opciones, inicio, insertar y diseño de página, ¿vale? Que son las tres que estoy pinchando en la pantalla, ¿vale? Bien, vamos a ir empezando sobre la primera parte, ¿vale? A ver, viendo el chat... LibreOffice, claro, son diferentes programas, Me estáis diciendo que no todos tenéis Word, bueno, también sirven otro tipo de programas, ¿vale? No solo está eh, el paquete de, de, de Microsoft. Eh, tenemos otro, otras opciones que a lo mejor tienen algunas pequeñas diferencias, pero todos suelen funcionar de la misma manera, ¿vale? Como estábamos comentando. O sea que hay veces que lo que nos pasa es que no nos paramos a mirar la pantalla, que lo queremos tener todo el momento. No, tenemos que pararnos y buscar las opciones que nos da cada herramienta, ¿vale? Y tenemos que, para aprender a manejarla, tenemos que bichear, como yo les digo, tenemos que bichear, tenemos que, que practicar, que enredar. Porque si no le damos esa práctica, si nosotros hoy tenemos ciertos conocimientos, mañana a lo mejor no, pero dentro de unos días se nos olvida. Y hay cosas muy útiles que son interesantes no olvidar. Eh, perdón, pero también son muchas versiones. Yo tengo 2013 yo que... y cambio mucho version de 2010 a 2013 de Office. Yo creo que me. ¿Perdona, ¿Sí? Moisés? El 2013 cambia totalmente las opciones de Office, de 2013 a 2010, este turno. Yo tengo no te 207. Yo tengo que bajar de Office vale. 2007 ¿Y 2013. Yeah, y no se baje 207, ni en 2010. Yo solamente verlo, te llamé muchas las versiones. Claro, y a ver, Moisés, ¿tus versiones son muy diferentes a estas? La versión, sí, y las opciones también. Elena, ¿Sí? si quieres, Un pantalla, segundito, perdón. Eh, Moi, pues nos podrías hacer una. Podrías hacer una cosa, no ahora. Pero ¿te importaría hacerle una captura de pantalla a tu tipo de documento, de, de herramienta y subirla al foro? ¿O pasármela a mí por correo y yo la subo al foro? No, tú ya me da igual. Vale, pues luego cuando terminemos me pasas una captura y yo la subo al foro para que la gente también lo vea y tenga otras referencias, ¿vale? El no soy yo, si se va a subir yo te la, te la subo a ¿vale? Tomando. Vale, estupendo. A ver, Gonzalo dice que como mejor se aprende en los programas es eh, investigando. es Totalmente de acuerdo. Estupendo, ¿vale? Elena. ¿Sí? Yo creo que ya me voy. Me ha, llegado un paquete importante. Sí, me ha llegado un paquete importante y además no tengo Word, Tengo LibreOffice. Vale. Pero con LibreOffice también podemos. Mmm, y además no sé, que estuve cuatro años en un PCPI de auxiliar administrativo. Ah, bueno, como tú, como tú veas. Pero bueno, vale. eh, Adrián, si necesitas cualquier cosa, ¿vale? O, o aportar sí. algo por el foro, ¿vale? Yo os agradezco muchísimo que, que compartáis información, ¿vale? Vale, hasta luego. Hasta luego, Adrián, gracias. Eh, bien, bien. Vale, eh, vamos a pasar a eh, qué necesitas saber antes de empezar, ¿vale? Eh, esto es muy sencillo, pero necesito que lo tengáis claro, ¿vale? ¿Sabéis qué es el cursor? ¿Qué se le llama don, el cursor? ¿El eh, ¿El claro, don. pero es solo el ratón. Buenas. Hola. ¿Es solo el cursor? Pregunto. Es el, ratón, ¿eh? la fecha de ratón, es el ratón, es la flechita, ¿vale? Si lo veis por aquí, esta flecha, si lo veis bien, se llama cursor, ¿vale? Pero hay otra cosita que también se le llama cursor, ¿vale? Que es la ¿A barrita. Escribes cuando escribes en el Word con una barrita, para saber por dónde vas escribiendo también. Exactamente, muy bien, muy bien. Eso es, ¿por qué? Parece una tontería, pero es que hay veces que tenemos que tener claros conceptos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Si yo hablo del cursor y no sabemos y decimos, ¿Y ¿qué es el cursor? Pues mal vamos. Entonces, por eso quería hacer esta aclaración, ¿vale? El cursor es tanto la flecha como la barrita que parpadea a la hora de, eh, de que nosotros estamos escribiendo, ¿vale? Nos indica... En dónde está la posición en el texto para seguir escribiendo, ¿vale? Ahora cuando vayamos avanzando, comparto pantalla con Word y así vamos haciendo un repaso, ¿vale? Bueno, con esto no me voy a parar porque es muy sencillo también. Eh, otras cositas. Eh, la tecla Enter, ¿vale? Esta teclita que vemos aquí, que encontramos en nuestro teclado, eh, hay algunas que son, que son claves ¿no? para todo. La tecla Enter, esta que es así más grandecita, que queremos utilizar cuando estamos escribiendo y queremos cambiar directamente de línea, ¿verdad? sí Y la tecla de retroceso, que es esta de aquí, si lo veis en, vuestro, en, vuestro, en cada teclado de ordenador, a lo mejor eh, está puesta de una forma diferente, pero suele ser esta que está arriba del teclado. ¿vale Cuando nos equivocamos podemos borrar de esa manera. Bien, vamos a hacer, voy a compartir el Word, ¿vale? Para en un momento, sin quitarnos mucho tiempo, que veamos esto rápidamente. El cursor, a ver, que aquí ya tengo alguno, algún texto, ¿vale? El cursor. Ahora vemos aquí un tipo de cursor, que es el que yo os decía, el que indica dónde está el texto. Ahora mismo veis que pone justo después del punto una barrita que está parpadeando, ¿verdad? Esto nos indica que es donde podemos a partir de ahí escribir. Ahora yo puedo escribir, ¿vale? Y el cursor me sigue indicando dónde tengo yo, dónde puedo escribir el texto, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Hemos visto también las dos teclas importantes para utilizar mmm, de forma muy general pues, el texto. ¿Queremos crear un espacio? Le damos a Enter y ya nos crea ese espacio, ¿vale? ¿Queremos borrar? Le damos a la tecla de borrar, ¿vale? A la tecla que vemos justo, justo, justo al lado de los numeritos, en la parte de arriba del, del teclado normalmente, ¿vale? Y podemos borrar todo lo que queramos, ¿vale? Bien, esto es muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Pero también necesito que lo tengáis claro, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, ¿verdad? Esto es bastante sencillito. Sabemos lo que es el cursor, ¿vale? Sabemos las dos teclas fundamentales para, para trabajarlo. Y también vamos a ver un poquito eh, que cómo funciona el tema del ratón, porque el ratón también es importante a la hora de trabajar con documentos, ¿verdad? Vale, a ver. Ahí, arriba del enter, la barra. Uh -huh, uh -huh. Vale. Eh, que voy leyendo de vez en cuando, ¿vale? ¿Qué necesitamos antes de saber en cuanto al ratón? Como todos sabemos, el ratón tiene fundamentalmente, hay muchos tipos, pero la, lo, los ratones básicos todos tienen dos botones, ¿verdad? El botón izquierdo, ¿verdad? Que veis en la pantalla, creo que lo veis. Si no veis la pantalla, la diapositiva, decídmelo, ¿vale? Y el botón derecho. Cada uno tiene una función diferente, ¿verdad? Pues vamos a ver. Algunos de ellos, ¿vale? Sobre todo para seleccionar texto, porque a lo mejor queremos modificar alguna parte del texto, ¿vale? Y no vamos a ir letra por letra, podremos marcar el texto que nos interese y modificarlo, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Bien, para poder seleccionar texto, ¿vale? En el mismo documento de Word, tenemos que pinchar con el botón izquierdo, o sea, este de aquí, ¿vale? El que aparece en rojito, y desplazar el, el, el ratón por el texto, por ejemplo no sé si lo veis vosotros al compartir pantalla voy a quiero seleccionar esta parte del texto ¿vale? pues me pongo aquí delante, clico con el botón izquierdo y me desplazo por todo el texto ¿vale? y ahora mismo he seleccionado todo el texto que yo quería de una vez ¿verdad? Eh, ahora le podemos dar, podemos modificarlo como nosotros queramos. Ahora no lo voy a hacer porque vamos a pasar poco a poco a ver opciones que nos da Word. Entonces, esto que estamos viendo ahora, ¿vale? Lo vamos a utilizar después, en los siguientes pasos, ¿vale? Entonces, os recuerdo que para seleccionar el texto de Word, ¿vale? Tenemos que pinchar con el botón izquierdo, ¿vale? Y desplazarnos por el texto que queremos seleccionar, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo, voy leyendo, ¿vale? Poquito a poco el, el chat. Escucha. Mm -mm. Escucha. Vale, por aquí hay, hay gente, un segundito, por aquí hay gente también que ya nos está hablando del botón derecho, exactamente. ¿Vale? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Perdón, si me pares porque estoy leyendo también, ¿vale? Uh -huh. Vale, el botón derecho tiene otras funciones. Sí. Elena ¿Sí? Ah, vale. Bueno, no es mi caso. ¿Quién me está hablando? Es ¿Quién está hablando? No sé, ¿Sí? sí, ahora. Conducto un empie... ¿Sí? A ver, chicos. Sí, eh, ¿eh? ¿Quién está hablando? Necesito que hagamos como antes. Todo el mundo tiene que tener el audio cerrado vale o lo cierro yo y poco a poco vamos hablando y cuando querramos hablar mmm, se desactiva vale a ver voy a empezar por los que tienen la mano levantada vale a ver voy a empezar por elena vale que creo que la lleva con la mano de levantada hace un ratito vale a ver si queremos aportar algo elena elena cerrando ¿quieres participar? ¿quieres comentar algo? No sé ah, pues, te, ¿eh? Bueno, pues Elena sí quiere. Col... Vale, vamos a pasar a Jesús porque creo que Elena no, ahora mismo no está pendiente. Jesús, tienes la mano levantada. ¿Quieres compartir algo con nosotros? Elena, Elena te ha contestado por Lante. el Ah, vale, pues ahora, ahora, ahora sí, muchas gracias. Ahora te veo, ¿vale Elena? A ver, Jesús, cuéntame. Cuéntame. Jesús, no te escuchamos, Jesús. No te escuchamos. Vale, Jesús, no te escuchamos. A ver, lo voy a escribir por el chat también, ¿vale? Vale. Eh, a ver, pues mientras, Claudia, no sé, si quería, no sé si quería participar o comentar alguna cosa. Claudia, que tiene la mano levantada, no sé si de ahora, de antes... Es que antes, pero te ¿No? lo he echado hace rato, te lo hace rato, Claudia. Antes cuando me <risa> Vale. Arpa Rioja también la tiene levantada. Eh, sí. Eh, que decía yo. A ver, cuéntame, cuéntanos. A mí tampoco me ocurre, no le ocurre a mucha gente. A mí tampoco, yo, ¿eh? Sí. Que hay gente que, bueno, es que esto lo vi alguna vez. En, ¿El qué? El ¿Pero qué año? ocurre? Pues haciendo pues eh, alguna cosa estas de, pues, de mantenimiento del ordenador y alguna cosa y que el ratón también puede ir eh, al otro lado, o sea, si es zurdo, también puedes tener el, el ratón de otra manera. Claro. A ver, A ver chicos. Vale. Eh, ¿Alguna aportación? ¿Queréis a alguien comentar alguna cosa? Que ahora vamos a parar un momento por si queréis eh, aportar, la comentar foro, ya alguna, de cantar, alguna, y... alguna cosilla. Yo sí, <risa> a pantalla foro, ¿vale? Ya se, a, se, a, se a la foro. Vale. Foro. vale me dices Estupendo. Bueno, pues, chicos, pues... La... A... ¿Cómo va a jugar a la mano? No pasa nada, ¿vale? Si queréis, os la desactivo yo, ¿vale? vale y no hay problema, ¿vale? A ver, José Calero, José Calero quería hablar. ¿José? No sé si ha sido un error. ¿José Calero? Bueno, pues nada. Volvemos, ¿vale? José, Chicos, os en comentaba. En la Javier, no, me parece? ¿Qué me parece? me parece? Y José Calero. Me parece, por lo que ponen eso. Ah, ¿José? Bueno, quien quiera hablar, que vuelva a levantar la mano. Vamos a seguir. Eh, solo comentaros que lo que ha dicho Moisés, él que tiene un programa muy, muy parecido, ¿vale? Pero que no es Word, que también se, eh, se utiliza, trabajamos um, diferentes tipos de textos y le he dicho que porque no compartía con nosotros en el foro vale, que es el que os he dicho antes una captura de pantalla para ver cómo se le ve a él ese tipo de programa y así entre todos podemos comentar si es parecido al nuestro, si hay algún tipo de cambio, si tenemos alguna duda ¿vale? Eh, porque claro, la, todas las herramientas pueden ir cambiando, pueden ir variando ¿vale? y podemos ir aprendiendo de unas y de otras ¿de acuerdo? vale alguna... ¿Tienes dudas respecto al tema del ratón? Creo que no, que lo tenéis por aquí todo bien manejado, ¿no? Vale, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a empezar a hacer estas modificaciones que os decía, ¿de acuerdo? Modificar el texto. ¿Cómo es eso de modificar el texto? Esto es muy sencillito, es, la es fundamental, es una de las primeras partes que tenemos que, que conocer y que manejar, ¿vale? vale en el mismo menú principal, voy a comprobar de que estoy compartiendo la, la, la, la, sí, esta es, la pantalla de, del PowerPoint, ¿vale? Sí, vamos modificar texto. ¿Cómo podemos modificar el texto? Sencillito. En el menú principal, que ahora vamos a ir a él, ahora voy a compartirlo, pero quiero que lo veáis primero aquí, ¿vale? En esta parte, que está aquí de rojo, ¿vale? Y en el apartado de inicio, es pues nuestro menú fundamental, ya no principal, fundamental. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder cambiar el tamaño de la letra, el tipo, el estilo de la letra, ponerla en negrita, en cursiva, subrayada y darle diferente, diferente diseño, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Aquí hago eh, tres tipos de, de diferencias, ¿vale? En, en, en el manejo de, de las letras y el formato, ¿vale? Ahora, ahora doy paso por el chat, ¿vale? Un segundito, voy a terminar esto y ahora, y ahora os doy paso, ¿de acuerdo? Vale, voy a compartiros lo que es Word. Vamos a ver primero el tipo de letra. ¿De acuerdo? Tengo un texto ya preparado y vamos a ver cómo podemos cambiar ese tipo de letra. Bien, hemos dicho que vamos a ir a inicio, ¿verdad? Que aquí es donde está la parte fundamental, que vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué queremos? Queremos cambiar la letra. Vamos a seleccionarlo como hemos visto antes, ¿verdad? Vamos a clicar con el teclado, o sea, con el, con el ratón, el, en la parte izquierda, ¿vale? El botón izquierdo, y nos vamos a desplazar por todo el texto que queremos modificar, ¿vale? Esto, imaginaos que es un texto que yo he escrito, ¿vale? Entonces, ahora voy a modificarlo. ¿Y qué quiero hacer primero? Cambiar el tipo de letra. ¿Dónde me voy? Si lo veis, si seguís el ratón, ¿vale? vamos al apartado que más nos interesa, que hemos estado hablando. Aquí, en este apartado de aquí, es donde yo voy a modificar esa letra. ¿Dónde quiero poner? Arial, un tipo de letra que se usa mucho, es Times New Roman, está esta de aquí, ¿vale? que se suele usar mucho, ¿de acuerdo? Y veis que la forma, el tipo es diferente, ¿vale? Normalmente en la parte de arriba es donde se, puede, se suelen poner los tipos que más se usan, ¿vale? Lo voy a mantener así. ¿Qué más? ¿Qué más estábamos viendo? Subrayado, hemos dicho el tipo de letra, letra, ¿verdad? Esto lo hemos visto exactamente. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver el tamaño, ¿verdad? Vamos a cambiar el tamaño de la letra. Creo que esto es bastante sencillito, pero como decía es una formación sencilla y que hay veces que nos viene bien repasar o hay gente que a lo mejor le viene muy bien estos conocimientos. Vale, lo queremos hacer la letra más pequeñita, pues lo cambiamos aquí, ¿vale? Veis cómo he seleccionado el texto entero, he cambiado. El, tipo de, el tamaño de la letra, ¿vale? Y se cambia todo el texto que estoy seleccionando. El resto no, ¿vale? Una, una cosita, si queremos ponerlo todo al mismo. Si podemos, queremos poner el texto eh, todo al mismo, al mismo tamaño, por ejemplo, y yo he metido nueva información y no me acuerdo. ¿En qué número estaba el texto? Por ejemplo, en tamaño 16. Si yo pincho encima de una palabra para saber eh, el, el, el tamaño que tenía, me lo pone aquí, ¿vale? Yo pincho aquí y me pone que está tamaño 15, ¿vale? Si yo pincho en esta, por ejemplo, que es diferente, veis que me pone el tamaño 16, que es en el que ver, yo la si tengo. Entonces en el así. PowerPoint. No sabes en, no en el Word. Ah, avisadme por favor de eso porque si no me puedo equivocar. Perdón. Ahora sí está en el web. <ríe> vale. Chicos, chicas, perdón, a ver. Vemos, por ejemplo, cómo selecciono yo aquí esta parte del texto y cómo, qué tengo que hacer si quiero cambiar el, el tamaño. ¿Quién me lo puede decir? Dale a los números, al lado de, al lado de la letra mayúscula. Eh, poner números y pues, ponerlo en los yo. Vale, muy bien, Moisés. Entonces, yo ahora de golpe, como ya lo hemos visto, vamos a seleccionar esta parte del texto, ¿vale? Y le voy a cambiar el tamaño, ¿vale? Le voy a poner a tamaño 14, 12. Y el tipo de letra también se lo voy a cambiar. Y le voy a poner este otro. ¿Veis cómo se nota a la diferencia entre un tipo de letra, entre el tamaño de letra? ¿Vale? Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? Voy a, voy a cambiaros a la pantalla, ¿vale? Hola, Elena. Para soy... ver qué más vamos a ver. Hola, Elena. Chicos, ¿sí? Hola, buenos días, soy Laura Elena. Hola. Hola, buenos días, Laura. Eh, me me da cuenta de lo que ibas a decir antes, porque mmm, me, me da cuenta de que estabas diciendo, en grande y en pequeño, es muy guay, que se nota todo vale. lo pequeño, que así, ¿no? ¿Se, lo así? Perdona Laura, es que hay veces que se corta un poquito. Lo que tú estabas explicando antes de tipo de letra, y todo eso, que me da cuenta, digo. Ah, vale, vale, estupendo, genial, genial. Estas cuenta. cosas son... Dime. En el número que estaba hablando también me da cuenta. Vale, estupendo. Vale, más. ¿Qué más, tenemos que, ¿qué más tenemos que modificar? El, la letra, el tipo de letra, el tamaño, pero ¿qué más? Vemos otras opciones, ¿verdad? Negrita, cursiva, subrayada, que sepáis que toda esta información, todas estas opciones que nos da, tenéis que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un currículum. No os olvidéis. Que esto lo podéis utilizar para cualquier documento, pero yo lo que os voy a pedir, ¿vale? Es, no ahora, pero de aquí a esta semana, que trabajemos con el currículum, ¿vale? Porque nosotros lo que tenemos que, que empezar a hacer por nosotros mismos es nuestro propio currículum, ¿vale? Porque esta formación está enfocada a las tecnologías, pero sobre todo de cara al empleo, ¿vale? Mira, verdad, antes que tenés... en algunos oficios viene ya la plantilla de currículum, en, en algunos office. No. Cierto, es verdad, pero no en todo. Y es más, en Google hay muchas opciones. Hay muchas opciones y muchos tipos en los que nos podemos fijar. Pero tenemos que partir de que nosotros tenemos que saber utilizar este programa. ¿Vale? Vale, más. Tenemos que ver la letra en negrita, en cursiva, subrayada. ¿Por qué puede ser importante esto? A la hora de crear un texto, vale hay veces que necesitemos resaltar cierta información... O, o, por ejemplo, cuando una persona habla y nosotros queremos decir, por ejemplo, mi madre ha dicho dos puntos, Elena, tienes que recoger la habitación, por ejemplo. Pues eso a lo mejor yo lo pongo en, con un tipo de letra diferente para marcar la diferencia en ese texto. Me explico, ¿para qué nos sirven todas estas modificaciones? ¿Vale? Que estamos viendo. Nosotros si vemos un texto... Todo igual, en la misma forma, sin colores, sin letras en negritas, sin subrayados, sin nada. Vemos con un montón de letras ahí, un montón de palabras y no nos, destaca, no nos destaca nada, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que esto es como cualquier cosa. Es muy importante ser organizados y, y tener un poquito de orden, ¿vale? Pues cuando nosotros creamos un documento, sea cual sea, ¿vale? Es importante que sepamos darle una estructura, un formato. ¿Vale? Por eso nos viene muy bien Word y saber manejar Word. ¿Por qué? Porque solo con darle alguna, algunos pequeños cambios ya estamos destacando, por ejemplo, un título o estamos diciendo mmm, qué partes o qué palabras son importantes. ¿Vale? Vamos a ver otra vez, ¿vale? Vemos que en esta parte queremos destacar el tipo de letra, que esto es lo que estamos viendo ahora el tamaño de letra que ya lo hemos visto y el color de la letra pues si os parece bien vale vamos a verlo en el formato de Word de acuerdo y así vamos viendo cómo cambia este tipo de esos cambios que se le hacen a, al texto y por qué son importantes vale vamos a poner todo este texto en el mismo formato vale vale eh, le voy a dar el tipo de letra, por ejemplo, le voy a poner Calibrí, que me gusta más. Y el tamaño a 14. ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vemos un texto todo de la misma forma, pero yo quiero destacar algunas partes. Entonces, por ejemplo, yo quiero destacar aquí, plena inclusión. Pincho con el ratón, vale, el, el botón izquierdo, y voy a seleccionar plena inclusión. ¿Vale? Para que se vea que es de lo que estamos hablando. ¿Vale? Y ahora, ¿qué quiero hacer? Lo quiero poner en negrita, lo quiero destacar. Entonces, yo me voy aquí al, pana, al panel, de, al menú principal, ¿vale? Y voy a pinchar, por ejemplo, aquí, en esta N. Que vemos que está más gordita, ¿vale? Y aquí ahora mismo nos ha cambiado el formato del texto. Que queremos añadirle una, una, eh, una línea por debajo como línea subraya, subrayado, se lo ponemos, ¿vale? Así veis que le estamos dando pues, una importancia a unas partes del texto, ¿verdad? Ahora lo mejor que decir, podemos, podemos poner, por ejemplo, aquí, este por ejemplo, para que destaque, por ejemplo le podemos poner una, una línea de subrayado, ¿vale? Eh, o, por ejemplo, también, Quiero, cambiar el, quiero cambiarle el color para que se vea, para que sea más vistoso. ¿Dónde, dónde cambiaríais el color vosotros? A ver quién quiera participar. ¿Muchas de otras organizaciones también se llaman plena inclusión? Por ejemplo. ¿Dime? Eh, la segunda estrofa, la segunda de que dice muchas de otras organizaciones también se llaman plena inclusión. No te entiendo bien, Miguel. A ver. Eh, a ver. Hay una parte que dice: muchas de estas organizaciones también se llaman pre-inclusión. Sí. Ahí, también, ahí podrías cambiar de color si crees. Exactamente. Pues mira, se estaba oh. preguntando. ¿Cómo lo haríais vosotros? Y mira, estoy mirando por el chat que Claudia, perdona, es que antes he preguntado por ti pero no me he respondido por eso mismo es, eh, pasado, hemos pasado, hemos seguido con la sesión. Ahora mismo ahora te doy paso, ¿vale? Vamos a ver esto primero. Están diciendo, compis, muy bien, que hay que darle a A de color. ¿Veis mi pantalla, ¿verdad? Bien, pues esta es a la que os referís, ¿verdad? Esta es en efecto, pero hay varias opciones. Vamos a ver qué nos que no permiten estas opciones, ¿vale? Voy, voy, voy, un segundo, un segundo. Vamos a ver esto de los colores. O oh, venga, espérate, a ver si me lo queréis decir vosotros, mejor. Vale, eh, cat, eh, la, la a ver, primera, participantes que ponen... La primera... La primera. Un, momento, un momento, un momento, un momento. Vamos a dar paso por orden, ¿vale? ¿Has dicho, Perdón, no sé si se dice así. No soy Cate, soy Mari Carmen, hola. Hola Mari Carmen, A ver, coméntanos. Dicho, creo que has dicho que cómo se puede cambiar de color, ¿no? Exactamente. Vale, está la, está la, la letra que, que le puedes dar directamente, pero también hay, otra, hay otro caso, que es el que yo conozco, que es con el botón con el botón izquierdo, seleccionar la letra que quieres cambiar de color y ya darle al color que quieres, y ya te cambia sola la letra. Muy bien, muy bien, estupendo. Eso no. es, Eso eh, es. Elena, hay muchas opciones. Sí. Una cosa, no sé si ves que se oye mucho oído de fondo. Sí, se oye demasiado. Chicos, tenéis que tener eh, tenéis que tener silenciados los, no, no, los audios, es que ¿vale? Justamente, justamente cuando, cuando suena, es Ana Belén la que, la que sale Siempre que vale, es pues, Ana Belén, porfa eh, Cierra el audio, porfa Que si no hace interferencias A ver, Claudia, ¿quieres participar ahora? Es que hay, es que hay dos As Y entonces Esta es para otra cosa Esta es para ponerle claro. el fondo Y esta es para hacer, hacer una Para darle la sombra A la letra Esta es para ponerle la Para ponerle para ponerla en rojo y esta es para ponerle el fondo de la letra ¡Ey! Muy bien, muy bien, muy bien chicos Vale, a ver, ¿alguien más quiere, quiere participar? Vale, Marta Dale Es que nos no veo a todos, ¿vale? Voy eh, viendo de vez en cuando pero nos no veo a todos que yo lo Dime puesto, Marta Que yo lo he puesto así Vale, muy bien, eso es muy bien, muy bien. Pues eh, con todas las aportaciones que estáis dando, que están estupendas, vamos a hacer algunas partes, ¿vale? Porque como muy bien comentaba otra de las compis, eh, se puede hacer de varias maneras, ¿verdad? Eh, me estabais diciendo lo de la A de color, y luego Marta tenía puesto en su, en su formato de Word eh, como si hubiera subrayado, ¿verdad Marta? Como un subrayado fluorescente, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien, me habéis dicho, ¿vale? Si veis la pantalla, que hay que pinchar en la A, en esta A, pero hay varias que los he estado leyendo y os he estado escuchando y, y tenéis razón. Vamos a pinchar, como bien dice, desplazando encima del texto y como yo quiero destacar esta palabra, le voy a poner, pincho en la A, ¿vale? A ver qué opciones me da y le voy a poner un color. La voy a poner en lila, por ejemplo, ¿vale? Pero luego, ¿verdad? Hay más opciones por aquí. Que, que no sabemos de qué pueden ser, bien, pues igual que nosotros en nuestro en nuestros papeles podemos subrayar con fluorescente para destacar algo del texto, vale. Nosotros podemos hacer lo mismo en Word. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a mirar la misma eh, la misma parte, vale, donde está la A, donde hemos cambiado el color. ¿vale? de plena inclusión, que le hemos puesto Lila, justo a la izquierda, vale tengo ahora mismo el, el ratón encima, vale este botón nos va a servir para seleccionar una palabra, un, una letra o, o una parte del texto como si lo tuviéramos subrayado. vale Vamos a hacer el, el, la prueba. Vamos a pinchar en la a. Está marcado el color amarillo, eso también es verdad, que podemos... Darle diferentes formatos, ¿vale? Podemos marcar con azul, ¿ves? Nos das aquí un montón de, de opciones. Pero bueno, nosotros lo vamos a mantener en el color amarillo. ¿Qué quiero seleccionar? Pues voy a seleccionar todo esto. Me interesa. ¿Veis? Y al momento se me ha cambiado, se me ha subrayado en amarillo, ¿vale? Y vemos que esto lo destaca más, ¿vale? Es Una forma de destacar, como si estuviéramos subrayando con un, con un fluorescente, ¿vale? Una cosita... ¿Qué queremos deshacer? ¿Cómo podemos deshacer el, el, la parte del Arriba una parte sale, que hayamos hecho, sale, por al ejemplo? Dice, sale una flecha atrás, ahí se deshace todo. ajá Muy bien, exactamente. Tenemos una opción, chicos, chicas, que es deshacer. Eso de deshacer, imaginaos que hemos hecho algo y de repente hemos dicho, ¡ay, madre! Que, que la ha liado, que no sé qué, qué ha pasado. Porque si veis en la pantalla, vale, imaginaos que yo de repente, por cualquier cosa, mmm, hay algo así rápidamente, y digo, se me ha estropeado el, el documento. ¿Qué hago? Fijaros en mi, en mi cursor, ¿vale? En el, en el ratón. Si seguís el cursor en la parte de arriba de la pantalla, veis que tengo aquí dos flechitas. Lo veis, ¿verdad? Sí. Si pincho en la flechita, en esta flechita, ¿vale? ¿Veis que se está modificando y vuelve otra vez a, a como yo lo tenía antes? ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que estoy deshaciendo todos los cambios que he hecho. Esto es muy útil para cuando hacemos alguna modificación en el texto y de repente nos ha salido mal y decimos, guau, pues... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hago ahora para volver a recuperar lo que ya tenía antes? Bien, pues esta flechita de aquí nos sirve para eso, ¿vale? Si le vuelvo a dar, se me quita el amarillo, ¿veis? Pero, ¿y si ahora de repente digo yo, se me ha quitado el color amarillo, subrayado, ahora lo quiero volver a poner? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo, que, ¿Tengo algún, alguna herramienta dentro de Word para volver a, a, a hacer? ¿Algo que la flechita, la he borrado? flechita de antes. ¿Perdón que se me ha cortado un poquito? A la flechita, la flechita, de al al a, a, a, a, flechita, pero que es hacia adelante. Eso es, a la de hacia adelante, exactamente. Sería esta, ¿verdad? ¿La veis por aquí? Sería esta, ¿vale? Entonces veis que si pincho, de repente, a ver, pincho... Y se me ha vuelto otra vez a poner el mismo formato. ¿vale? Estas, esta, estos botones, ¿vale? estas opciones son muy muy útiles para cuando estamos desarrollando un texto, por cuando nos confundimos o cuando hemos hecho algo y no nos ha gustado y queremos volver a tener el mismo formato de antes. ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? Ya no se lo duda Si no queréis aportar algo que, que nos viene bien a todos, mm, adelante. ¿vale? Elena, Elena ¿nos ¿Sí? nosotros por ejemplo, aquí en Cabeza del voy tenemos un grupo de accesibilidad cognitiva que normalmente nosotros por ejemplo los textos hay textos por ejemplo que no se pueden no se entienden y entonces nosotros lo que intentamos es adaptarlo a que lo podamos entender mucho mejor en lectura fácil muy bien eso es la lectura fácil y Pero, una pregunta dime cómo, cómo mmm, manejáis vosotros los textos para, para bueno para modificar para adaptarlos a la lectura fácil cómo lo hacéis nosotros con qué herramienta nosotros normalmente lo trabajamos con el Word vale ahí, ahí Word. quiero llegar entonces hay textos por ejemplo que nos tenemos guardados en el Word y ese texto a lo mejor no lo entendemos entonces lo que intentamos es adaptarlo a que lo podamos entender mejor modificar la, la frase sabes por ejemplo, ¿no hay uh -huh. frases que no se entienden, pues lo que intentamos es que se entienda mucho mejor, adaptamos esas frases. Estupendo, estupendo, estupendo. Es verdad, la lectura es fácil, además. Eh, aquí entran algunos conceptos, si, si me equivoco, si me faltan cosas, por supuesto me lo decís, ¿vale? Pero vale, vale. ya que estamos, eh, una de las partes de, de la lectura fácil eh, no es el interlineado, ¿verdad? Sí, sí. Que esa es una de las partes que también queríamos ver. Sí, sí. Eh, exactamente. ¿Qué pasa? Que para ver la lectura fácil hay veces que necesitamos un, un, un espacio entre líneas concreto, uh -huh. porque es más fácil de, de leer, ¿verdad? Sí. Y eso lo tenemos que hacer de alguna manera. No podemos poner espacios, espacios, espacios para, para que nos aparezcan los espacios correctamente, ¿no? Uh -huh. sí. Pues a ver. Eh, ¿Os importa compartir con vuestros compañeros cómo vosotros o podíais cambiar esos espacios? ¿O darme las instrucciones a mí para que yo lo vaya haciendo y así y lo vais viendo también? Lo hacemos así, como te lo he explicado, con el texto. Entonces pasa, ¿tenemos, texto guardado? Vale. tenemos texto guardado en el ordenador y queremos adaptar ese texto y lo que hacemos que eh, la esa. frase esa por ejemplo no la entendemos y lo que hacemos es que la modificamos la sustituimos por otra por otra pregunta, por otra frase que se puede entender mucho mejor. Eh, Elena Exactamente. ¿Sí? Pues nosotros también Sí, sí, sí. Mm, también adaptamos libros, de, encontramos libros de lectura fácil. Para entender mejor, porque hay compañeros que no saben leer ni escribir. Y entonces hay veces que... Claro. Como hay cosas por escrito, pues lo que hacemos, que en vez de pues dejárselo por escrito, se lo hacemos a través de imágenes. ¿Sabes? Muy bien. Entonces, pictogramas ¿verdad? Sí. Con fotos. Nosotros, por ejemplo, también desde la OACE de Plena Inclusión Extremadura, nos mandan muchas cosas porque también somos validadores, porque validamos muchas cosas de, del entorno, de sitios, y entonces lo que hacemos es validar, la, por ejemplo, hay carteles que no se entienden, entonces lo intentamos validar claro. para, para que se pueda entender mejor con imágenes o adaptando esa, pregunta, esa frase. Exactamente, eso es la lectura fácil, sí señora. Bueno, vamos a avanzar, ¿vale? Que si no dale, dale, dale. no nos da tiempo. Sí que es verdad que tienen razón diciendo vuestros compis. Eh, Daniel está hablando muy bien de, de, de los validadores y de las validadoras. Eh, sí que tiene que ver mucho eh, los usos que le dan también al Word, porque hay ciertas cosas que, como dice muy bien Daniel, que no serían lectura fácil. También es verdad. Que hay grados, no todos los tipos de lecturas fácil son iguales. Por ejemplo, esto, el, el, las el, la palabras subrayadas, no serían lectura fácil ¿verdad? Que es lo que dice Daniel, tiene toda la razón del mundo. ¿Qué más? Pero, pero, pero, pero, antes de pasar a, a lo del interlineado, vamos a ver otras opciones, ¿vale? Vamos a ver, eh, vamos a seguir un PowerPoint para seguir un orden, ¿vale? Poco a poco vamos viendo lo de las letras, ¿vale? El tamaño, el color, la opción de subrayado, lo tenemos todo ya, ¿verdad? Si hay alguna duda al respecto, que creo que es sencillito, pero bueno, pueden haber dudas, ¿vale? Se dice. Ahora, vamos a pasar al tipo de párrafo. ¿Qué pasa con esto? Que nos podemos encontrar párrafos, como muy bien veis en, en, la, en la pantalla, ¿vale? Ahí. Vemos varios, vemos cuatro, ¿verdad? Aquí, en grande, y donde localizamos las opciones de modificar párrafos. Pues otra vez en el mismo menú, ¿veis? Que lo tenemos todo al ladito. Aquí están la parte de modificar el texto, el diseño, el tamaño, los colores, ¿vale? Pues justo al ladito, en este tipo de Word, ¿vale? Eh, nos aparece el, el, formato de, de, el formato de párrafo. ¿Qué quiere decir esto? que podemos hacer diferente en función del texto que estemos utilizando, ¿vale? Que queremos crear, pues vamos a utilizar un tipo de párrafo o o, u otro, ¿vale? Si vemos aquí, nos da cuatro opciones y hemos puesto aquí cada opción cómo se vería, ¿vale? Dentro de, de la opción. Igualmente, lo vamos a ver ahora en, en el propio Word, ¿vale? Para que veáis cómo va cambiando, ¿de acuerdo? Si vemos, os voy a compartir pantalla con el mismo Word de siempre, ¿vale? Que es con el que vamos a trabajar. Ahora yo lo que quiero, como estábamos hablando, es eh, modificar el, el párrafo, ¿vale? Que es lo que nos toca ahora. Bien, pues voy a coger este párrafo, ¿vale? ¿Y dónde localizo eh, las modificaciones? Como veíamos antes, al lado del formato de letra está párrafo. Y lo, ponemos, lo, lo tenemos aquí además, ¿no? El título, aunque se ve poquito, está aquí en chiquitito. Eh, vemos aquí todas las opciones que nos da, ¿vale? En este caso son cuatro, ¿vale? Ahora mismo nos aparece señalada esta porque es la que, el formato que tiene ahora mismo, ¿vale? Pero en cuanto le queramos cambiar, ¿vale? Le pinchamos a otro, a este, por ejemplo, y vemos cómo se nos ha cambiado el formato, ¿vale? Vemos cómo se nos ha cambiado... Ahora vamos a cambiar a este, por ejemplo. ¿Eh? Y se nos ha cambiado, ¿vale? Esto, vosotros diréis, bueno, pues normalmente eso no se usa porque quien va a escribir en este lado de la pantalla? Sí, hay ciertos tipos de documentos que necesitan que el texto tenga una forma, de, una forma concreta, ¿verdad? O, o a lo mejor, imaginaros que hay un libro de poesías o, o algo así. Se suele utilizar a lo mejor este tipo de, de párrafos, ¿no? No tiene por qué, pero a lo mejor en ciertos textos están asociados a un formato, ¿verdad? Entonces, que vosotros sepáis que tenéis estos tipos de párrafos, ¿vale? Para darle formato a vuestros textos y a vuestros documentos, ¿vale? Normalmente se suele utilizar este de aquí, ¿vale? O este otro. Lo que pasa es que, como veis, el texto se intenta ajustar a las dos esquinas, ¿vale? Y como no hay tanto texto... Se nos aparecen mucha, muchos espacios, ¿vale? Entonces, el más adecuado sería este de aquí. Me gustaría que os quedaréis con todo esto, porque a la hora de hacer el currículum, sí que, hombre, se tiene en cuenta todos estos detalles. El currículum me refiero porque es lo que vamos a trabajar nosotros, pero para cualquier cosita, ¿vale? Bien, ¿alguna duda del tema de los párrafos? Ah, vale, Claudia está preguntándome ¿Qué son pictogramas y qué son imágenes? ¿Qué son pictos e, e imágenes? Los pictos, bueno, ¿alguien quiere, ¿alguien quiere decirlo? ¿Alguien quiere participar? Que no sea solo yo la que hable. Sonia, ¿vale? Mi compañera. Venga, Sonia, a ver, coméntate. Pues, que... Los pictogramas vale. son buscar imágenes eh, y hacerlo en lectura fácil. Adaptar esa imagen. Adaptarlo. Vale, entonces, a ver si me entero bien, a ver si se entera también Claudia. Los, pistos, los pictogramas son imágenes que quizás sustituyen a, a palabras o, o a conceptos, ¿no? O sí, adaptar, que pues, es una es forma, una forma una en frase, vez de... O la frase que sea, poder adaptarla a un pictograma también. Exactamente. El pictograma, también, eh, es, Claudia. Lo que buscamos mucho, porque también hay una, una página que se llama... Planeta Fácil. No. Eh, una Arasar. Sí, Arasar. Arasar. Nosotros, por ejemplo, esa página la utilizamos mucho para buscar imágenes y cosas. ¿Sabes? Yo también la uso por mucho. Sí. Nosotros, por ejemplo, sí la usamos mucho, la de Arasar. Yo, por ejemplo, que busco es muy útil. cosas, la utilizo mucho. Vale, pues eh, eh, lo voy a poner... A ver, un momento, voy a leer, eh, creo que una definición que ha dado un compi ahora mismo, no sé quién es. Ah, Goyo. A ver. algo de eso creo. Goyo, a ver. Dice, válido, es un pictograma, chicos, chicas, un pictograma es un signo icónico, es decir que representa figurativamente un objeto real o un o uno significativo. Los primeros sistemas de pictogramas fueron precursores o antecedentes de los sistemas de escritura. ¿Por qué? Porque, como muy bien dicho, muchas gracias Goyo, eso, los pictogramas eh, es otra forma de lenguaje, ¿vale? Es una forma de lenguaje que mm, nosotros igual que tenemos las palabras, las letras, que son símbolos, ¿verdad? No dejan de ser símbolos, simbología que nosotros identificamos y que tienen un significado. Pues esas imágenes igual. Un pictograma, por ejemplo, es como cuando tú vas al baño y hay Mira. un un momentito y hay un símbolo de un chico y una chica para donde tú quieras, donde tú tengas que entrar. Pues eso es un pictograma, por ejemplo. ¿Vale? Más. He puesto ahí en Moisés, el enlace del baño de laza Muchas gracias, muchas gracias, exactamente, eh, eh, Moya ha puesto la, el enlace por si queréis echarle un vistazo que es bastante útil, yo lo uso bastante, la verdad, y Daniel dice también que, por ejemplo, los egipcios usaban pictogramas, exactamente, los, los egipcios usaban pictogramas, su forma de, de escribir era mediante dibujitos, ¿no? Pues esos son tipos de pictogramas, estupendo, pues, chacho, ¿cuántas cosas sabéis, eh? Pues no, vale, vamos a, no, no, a seguir, no, no, ¿vale? Vale, hemos visto los tipos de párrafos, ¿vale? Elena. Ahora vamos a pasar. A... ¿Sí? Hola, eh, buenos días. Soy Ana. Quería decirte una cosa que antes estabas hablando sobre los formatos y, y para vale, qué espérame. sirve. Pues muchas veces eh, en los formatos, como tú bien has dicho, que se ponen en vez de. El, el plano original que se pone en el lado derecho o, o centrado o en el lado izquierdo, pues sirve también pues, para poner eh, fotos, eh, pictogramas, que estábamos hablando de ella ahora mismo, y hacer te, con ello Te ellos me estás pequeños. adelantando, te me estás adelantando. No, no, y, y es, es una forma de hacerlo eh, como un breve resumen de, de la explicación que hemos hecho eh, con, con, con las palabras que hemos utilizado en el mismo Word. Y así que sea más sencilla a la hora de comprender muy bien. todo el mundo. ¿Vale? Que es una manera para que todo el mundo se haga vale, muy bien, una, una, bien. una idea de para qué sirve. Que no solo eh, eh, se paren a pensar que solo existe esa forma de, de trabajar. Porque si no el trabajo Esta. que haríamos del Word sería muy largo y tendríamos que utilizar un montón de páginas para decir lo que, lo que, eh, que queremos eh, expresar. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias, Enrique. Vamos a seguir, ¿vale? Que es que se nos va el tiempo y, y nos quedamos sin, sin tiempo. Vale. A la hora de numerar, de poner espacios, ¿vale? Vamos a ello. Ahora vamos a ver, os voy a compartir de nuevo, ¿vale? El documento Word. Que me interesa más que veáis el, a que veáis el PowerPoint. ¿vale? En este documento, yo qué quiero hacer ahora, quiero numerar o quiero dar, o quiero hacer un listado. Imagináis que vosotros queréis meter vuestra formación académica. Pues tendréis que darle un orden, ¿no? No podéis meter todo ahí como si, mmm, como si fuera un cajón desastre. Hay que darle un orden para que se vea eso, es la imagen que nosotros reflejamos. Es o sea, nuestro trabajo dice cómo nosotros trabajamos. O sea, nuestra, es un reflejo de nosotros, ¿vale? Entonces, eh, si yo presento un documento organizado, con los puntos bien puestos, con los títulos bien marcados, da una imagen mucho más formal y mucho más adecuada que si ponemos aquí todo sin, sin la información, pero sin marcar, sin, sin los puntos de señalización, sin la enumeración, ¿vale? Ahora mismo. Eh... Vamos a, al, mismo, al mismo punto donde estábamos con los párrafos y en la parte de arriba, justamente aquí, vemos diferentes opciones que nos dan, ¿verdad? ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer una puntualización o para poner una numeración. Para poner punto número uno, punto número dos, punto número 3. O para hacer una lista, ¿vale? Por ejemplo, imaginado, imaginaos perdón, que yo aquí quiero poner diferentes puntos quiero señalar esto entonces voy a ir al apartado de arriba en el menú principal encima de los párrafos y voy a seleccionar la puntualización si veis dónde está vale la, la puntualización le puedo señalar diferentes formatos veis si voy pasando por encima se me va cambiando y puedo ver cómo me queda en mi word cada una de las opciones que me da vale yo por ejemplo voy a poner un punto Quedaría así, ¿no? Y ahora voy a poner otra puntualización aquí para que se marque y se destaque cada uno de los párrafos, ¿vale? ¿Veis? ¿De acuerdo? Todas estas opciones las podemos modificar porque no solo nos dan opciones de puntos. Podemos cambiar y poner... ¿Veis que se nos marcan todos a la vez? Podemos poner la flecha, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? Eso ya es al gusto de, de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa si queremos hacer una numeración? Si queremos que la gente vea un orden en vez de una puntualización. Pues también tenemos las opciones de poner numeración. Si vemos aquí justito al lado, vemos todas las opciones que nos ofrece, ¿vale? Esto es para dar un orden. Uno, dos, tres, ya bien sea con números o también lo podemos utilizar con letras, ¿vale? Veis que cada vez que hay textos que quieren dar un orden a, a una lista de, de cosas, ¿vale? Puede, se pueden utilizar mediante numeración, ¿vale? O mediante las letras, ¿verdad? Vamos a ponerlo con numerar. ¿Esto qué quiere decir? Pues a lo mejor a mí me interesa que la gente siga una serie de pasos, ¿vale? Imaginaos que yo os voy a dar unas nociones, ¿vale? Un... Os quiero informar de algo, de unos pasos que tenéis que dar. Pues yo, es mi manera de poner la puntuación, ¿vale? Sin tener que decir, bueno, pues yo aquí voy a hacer así, ¿vale? Veis que cuando eh, doy al espacio, automáticamente ya me mete otra, otra puntuación, ¿vale? Otro número que me marque un orden, ¿vale? Es, imaginaos que eh, queréis puntualizar algo, si veis mi pantalla... Y pongo uno, 2. ¿Qué ha pasado ahí? Si yo ahora mismo no he seleccionado nada, ¿esto lo puedo tener o no lo puedo tener? Pero, por ejemplo, eh, si ahora yo no he seleccionado ninguna puntualización, como aparece aquí, ¿Vale? Y quiero meter números, lo puedo hacer sin darle a la opción, sin clicar aquí. Lo he hecho aquí ahora mismo, ¿vale? Os lo voy a poner de nuevo. Ponemos 1. ¿Vale? Y ya directamente nos aparece como una numeración. Si damos a Enter, os recuerdo que Enter es la tecla que, con la que vamos al, al siguiente escalón, ¿vale? Le doy a Enter, Uy. tengo que escribir, le doy a Enter y se me marca enseguida el número 2. Si vuelvo a escribir y vuelvo a bajar otra vez a la línea siguiente, ya directamente me aparece el número 3. Y así sucesivamente. vale O sea que no solo tenemos la opción de meter los números aquí arriba, también lo podemos hacer con el teclado. Pero si vemos que no somos capaces, vale siempre, siempre, siempre... Nos va a ser fácil por aquí, ¿vale? A través de, la, de la, estos botones, ¿vale? De estas opciones que nos da. Bien sea, como decíamos, a través de la numeración o justo al ladito, a través de puntuación. Lo que pasa que con la puntuación, con la puntualización, no nos da ningún orden. Eso ya en función de lo que nosotros queramos, ¿vale? Venga. <ríe> <risa> eh, a ver. <risa> espera, espera, espera. Ehm. ¿Alguien más quiere apuntar algo? ¿Quiere decir alguna cosita sobre las puntualizaciones? Con los puntos también pasa. Uh -huh. eh, exactamente, muy bien, Daniel. Eso es, eso es. Bueno, Daniel, no sé si lo ha puesto antes o después, yo lo acabo de ver, pero claro, estaba hablando de esto que yo decía, que directamente, ¿vale? Se te pone, ¿vale? Automáticamente, ¿veis? Yo no le estoy dando a nada, simplemente... Cuando estoy cambiando de línea, me aparece el punto, ¿vale? Pero lo puedo modificar aquí arriba, en esta parte, ¿vale? Por ejemplo, si ahora yo digo, no quiero ninguna puntualización, en vez de borrar así, una a uno, directamente le quito las opciones, selecciono y hago así. Y todo lo que he seleccionado me ha quitado la puntualización, ¿vale? Volvemos para atrás. Vale, a ver... No, no sé si... Ha... Vale, Judith, ¿qué quieres que repita? A ver, Judith, Judith, me estaba preguntando que, eh, que si puedo repetir. Por supuesto que puedo repetir. ¿Qué quieres que repita, Judith? O si no, alguien mientras Judith responde, iba, ¿queréis hablar alguno? ¿Me ha parecido escuchar? Eh, Elena, a, sí. a la vez que puedes meter puntos, también debajo de esos puntos puedes meter otros subpuntos. Exactamente. Oye, pues me podrías decir dónde lo podrías tú. ¿Cómo harías eso? A ver. Pues como Gonzalo, ha contado, ¿verdad? Bueno, ha ¿eh? Gonzalo. Eh, lo único que en vez... Gonzalo, es, a ver, ¿dónde? Sí. A ver. Tú, cuando, le das a un, cuando pasas a una línea, si le das luego a, a, uh -huh. a meterlo un poco para adentro, se genera se un subpunto. Punto, muy un punto, bien. Como un punto de aparte. Vale. Y, eh, a ver, ¿sabes decirme, perdón Gonzalo, ¿sabes decirme en la parte de arriba del menú de estas partes que estoy señalando, dónde habría que pinchar para que saliera también eso que me estás diciendo? Ya ver, ¿Justo donde tienes los... ¿eh? En, en el ideal? Sí, yo. sí yo. Ahí. Estupendo. Claro, muy bien. Como dice Gonzalo, exactamente, eh, esta opción de aquí es un poquito más avanzada a ¿vale? las opciones que, que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Esto qué quiere decir? Son subpuntos. Eso es como si decimos... este es como este un punto el de aparte, ¿no? Sería como un punto de aparte también. Parecido, pero ahora vamos. Son como puntos debajo de otros puntos que están dentro, ¿vale? Es como si yo digo, el título 1. Y ahora yo quiero meter otros títulos. Pues ahora, como van dentro del título 1, ¿vale? Pongo 1.1, ¿vale? Mira, voy a mostrar de esta manera. Si tenemos aquí esta puntualización y queremos meter puntos debajo, ¿vale? Le damos a esta opción, ¿vale? Y, ¿veis? A ver, esta es la opción que tú decías, ¿verdad, Gonzalo? ¿Gonzalo? Esta es la opción que tú me decías, ¿verdad? Sí. Vale. Eh, ¿Tienes otra forma de, de hacerlo? ¿Quieres aportar otra forma de hacerlo? Es que eh, yo, lo, yo lo hago metiéndolo un poco, pero no, porque también se puede con el, con el tabulador. Claro, lo que decía yo de meterlo un poco es como, opción de, como un punto de aparte. No, es vale. un punto dentro pero, de otro punto. Sí, pero bueno. Pero se puede hacer poco... con tabulador o yéndote a esa opción. Vale, exactamente, como dicen, como dicen, ¿vale? Pero ahí ya a lo mejor hay que entrar en, en otro tipo de teclado, en opciones de teclado, ¿vale? Eh, a ver, vamos a volver a hacerlo, ¿vale? Vamos a volver a hacerlo. Eh, yo quiero sacar otros subpuntos, ¿vale? Como unos subtítulos eh, de esta opción, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Como hemos dicho antes, encima de los párrafos, ¿vale? De la opción desde los párrafos nos da la puntualización, ¿de acuerdo? La puntualización con puntos, ¿vale? Como vemos ahora. La puntualización con números, que le estamos llamando numeración. Y hay otro apartado también que podemos meter apartados debajo de cada uno de, de estos puntos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pinchamos en este punto de aquí, ¿vale? Y nosotros tenemos que seleccionar aquí qué formato es el que más nos interesa. Para mí, el más claro normalmente suele ser el de numeración. No sé para vosotros, ¿vale? Pero para mí suele ser este, ¿vale? Ahí, pinchamos, ahí... No sé por qué no me deja ahora. Ay. A ver, chicos, perdón, ahora. Y veis cómo automáticamente se me ha metido la opción de, eh, de otras subespacios, ¿vale? No sé si me estoy explicando cuando uso la palabra subespacios. ¿Vale? Si no me lo decís y, y lo aclaramos ¿Vale? Uh -huh. Vale, eh, Marta Sí va a haber un ejercicio, pero este ejercicio Lo vamos a hacer el, el jueves, ¿vale? Tenéis todas vale. las indicaciones Tenéis todas las indicaciones en la plataforma MUDE, que hay una parte que es práctica Del ejercicio de, de Word o algo así, ¿vale? No, vale, hay alguna no. Chicos, ¿hay alguna duda sobre las puntualizaciones? Vale. Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Puedo repetir otra vez, por favor, Elena? ¿Lo de la puntualización? Sí. Por supuesto. Vale. Vamos otra vez al... Eh, Elena. Documento. ¿Sí? Elena. ¿Sí? que Escucha, que ya son la una, ¿eh? Claro, tenemos que, me tengo que dar prisa porque si no, no nos da tiempo. Yo lo explico si queréis, pero, eh, hombre, no queda, no queda mucho, pero... Mmm, porque aquí son sobre todo ejemplos y son partes que ya hemos hecho, ¿vale? Pero eh, voy, vamos a... Um, vamos a retomar un momentito que uno de tus compañeros eh, quería, quería volver que se lo volvieran a explicar, ¿vale? Oye, ya se una, ya Oye, nos vamos. Se sesión dado ha dicho Fátima que ahora está una. conectada. Vale, eh, eh, chicos, chicas, los que os tengáis que ir, que sepáis que tenéis el, el PowerPoint en, el, en, en la plataforma, ¿vale? Eh, venga, son mis compañeros, ellos no están en la plataforma, ellos no están. Vale, pero si sí tenéis acceso. No, tenéis a... el PowerPoint y todo. No, es yo, no, Cristina. Me... Bueno, oh, un momentito. Ojo. A ver, eh, volvemos a rápidamente, ¿vale? Las opciones de, de, para poner los puntos, ¿vale? Los tenemos aquí arriba. Estos son puntos, ¿vale? Directamente puntuaciones, que son puntitos o son símbolos que marcan, ¿vale? Un espacio. Marcan en este caso una puntualización que queremos señalar, ¿vale? Aquí, en esta opción, justito al lado, nos da otra opción de puntualización que es mediante números, ¿vale? Que es la opción que hemos escogido aquí, ¿de acuerdo? Esta opción de puntualización que hemos escogido también puede, podemos utilizar mediante números, mediante letras, ¿vale? ¿Vale? pero normalmente yo lo suelo poner utilizar números, pero eso es que cada uno a, su, a sus intereses y a sus preferencias, ¿vale? Eh, ¿Y qué más? Y hay veces que dentro de un mismo punto necesitamos meter otros subpuntos, ¿vale? O sea, puntos debajo de un título, por ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Vale? En vez de poner, por ejemplo, punto 2 y queremos poner punto 2.1 punto uno, ¿vale? Para marcar un apartado más pequeñito de eso, dentro de ese apartado 2. Pues ahí tendríamos que pinchar aquí, si lo vemos bien, ¿vale? Para seleccionar el tipo de listado que queremos utilizar, ¿vale? Yo siempre utilizo el de los números, ¿vale? La numeración, que no sé por qué no se me marca bien. Ahí. Quiero utilizar el de la numeración, ¿vale? ¿Qué es lo que se me marca? Ahí, que no se me termina de marcar. A ver. Perdón chicos, que es que no me, se me marca bien y no sé por qué. No te preocupes. ¿Veis? Perdón. ¿Veis chicos cómo se me ha marcado y ahora es que en otras opciones sí me funciona? Y ahora veis chicos cómo cuando seleccionas la opción te da diferentes formatos, ¿vale? Si pincha en la, en la flechina de esa opción no se te da el formato diferente. ¿Cómo, Moisés? Si pincha en la flecha de formato S, te da las opciones directamente. Sí. sí. Sí, sí, sí, Vale, sí, sí, sí, exactamente. Hay veces que se queda un poquillo pillado. Vale. Eh, vale, pues esto es lo fundamental de la puntualización, ¿vale? Eh, hay muchos formatos, ¿vale? Como podéis ver, podéis elegir el que más os guste, pero lo, lo fundamental es que sepáis dónde podéis buscar la información, o sea, dónde podéis elegir estos puntos de puntualización, ¿vale? Y una vez que vosotros ya sabéis dónde están, podéis empezar a utilizarlo para poder modificar todos los textos, porque como decíamos al principio, mmm, porque se vea esto una vez, no se va a aprender, necesitamos utilizar el programa y darle uso, porque si no, no aprendemos, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que yo os animo a que de vez en cuando le echéis un vistazo al Word, practiquéis, para, sea como sea, aunque sea escribir por escribir, y que le vayáis dando uso a estas herramientas, ¿vale? Y una de las últimas partes, ¿vale? Eh, es lo que estábamos hablando de uno de vuestros compañeros y compañeras, es lo del espacio, ¿vale? Hay algunos textos que para que se lean bien... Eh, se necesita que haya más espacio entre las líneas, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? De intentar cambiar y que, nos, que el espacio sea más grande. ¿Qué hacemos? ¿Le damos espacio aquí? No, no ¿verdad? Le damos a una opción que pone texto y dos flechas. Se llama inteligenado. Bueno, y medio no es todo fácil. Vale, vale, vale, me vale. Eh, como dice Moisés, hay otra opción, porque si os habéis fijado, aquí ahora mismo se me ha descolocado. O sea que el plan A que era poner un espacio, no funciona. Le voy a dar para atrás. Y ahora yo quiero modificar el espacio de este texto, de estas dos líneas. Bien, pues quiero que volváis a ir a párrafos, si os dais cuenta, siempre estamos utilizando este formato, vale esta, esta parte de, del menú. vale Nos vamos a esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Pinchamos y si veis, no hay un punto que parece: 1.0, 1.15... Si os fijáis en el texto que he seleccionado, en función de que vaya desplazándome por los diferentes tipos de espacio, va aumentando o disminuyendo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner 1,5 y veis que el espacio ha aumentado, ¿verdad? Que el, el espacio de lectura fácil suele ser 1,5, si no me equivoco. O también puedo eliminar cualquier tipo de espacio que aparezca en la pantalla, ¿Vale? cualquier tipo de espacio y quitarle todo todo el espacio en esta opción que nos aparece aquí abajo que se llama quitar espacio después del párrafo vale y como veis se me vuelve a poner de la misma manera de acuerdo alguna duda con el tema de los espacios de los párrafos el se llama ¿No? aire de hecho no Elena se llama aire también ¿no? ¿Cómo? El espacio se llama aire también ¿no? Pues no lo sé exactamente yo sé, siempre le llamo espacio o el espaciado. ¿Vale? Eh, si no hay ninguna duda, vamos a ir terminando poco a poco, ¿vale? Porque es que ya nos estamos metiendo en, en, en unas horas que no son propias, ¿vale? Bueno, Elena, una pregunta. Si te... Sí. Eh, ¿Para la sesión del jueves es este mismo enlace también? No, para la sesión del jueves, todas las sesiones prácticas yo os mando el... El, bueno, no sé, a los de Extremadura yo siempre se los mando o el día antes o el mismo día con vale. un correo, ¿vale? No sé si sois de otras comunidades, como lo han estado haciendo cada, cada vez que habéis hecho la práctica, pero es diferente. Las, las sesiones prácticas son diferentes a las teóricas, ¿vale? Las vale, teóricas siempre, la siempre la es la sí. Ah, vale, hola, Cristina. Estupendo, eh, entonces sí. os mando el... Os mando el próximo día un, un, un, un, los enlaces, ¿vale? Para que no tengáis problemas. ¿Vale? ¿Vale? A ver, nada. Y por último, por favor, vamos a ir a eh, insertar imagen. ¿Por qué? Porque es fundamental a la hora de eh, utilizar, un, elaborar un currículum, ¿vale? ¿Cómo podemos insertar imagen? Muy sencillito. Vamos a, no sé si os tengo compartido, que ya con tantas, eh, después de compartiros tantas veces, ¿vale? Eh, si os fijáis, todos los pasos que estamos dando, me dejo muchas cosas atrás, pero muchos de los pasos que estamos dando, ¿vale? Son enfocados a la hora de realizar el currículum, aunque eh, Word nos dé muchas opciones, ¿vale? Y entre ellas, eh, eh, hemos elegido... el eh, por último insertar una imagen porque dentro de un currículum normalmente bueno pues se pone una foto de cada persona no ¿Cómo insertaríamos una imagen yo tengo sí. una aquí insertada ya quién quiere quién me quiere aportar esa información a ver en el apartado de generar imagen de los tipos vale estupendo sabéis que siempre hemos estado trabajando con la pestañita de inicio en esta misma pestañita hemos podido modificar Muchas partes del texto y fijaos que nos hemos dejado partes, o sea que también tenemos más opciones, ¿vale? Entonces, lo fundamental lo hemos visto y ahora queremos insertar una imagen. ¿Cómo vamos a insertar una imagen? Como muy bien ha dicho Moisés, nos tenemos que ir a la pestañita de insertar, que es justo la que está al lado de inicio. Vamos a insertar y si veis, tenemos opciones de insertar tablas, insertar páginas en blanco, ¿verdad? Pero nosotros queremos insertar una imagen, ¿vale? ¿Dónde la voy a insertar? Bien, pues fijáis que tenemos aquí varias opciones, pero si vamos a meter una imagen que ya tenemos nosotros guardados en nuestro ordenador, ¿vale? Tenemos que pinchar aquí, en la opción de imagen, ¿vale? Una vez que pinchamos en la opción de imagen con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Tenemos, nos encontramos, en este caso, la ventanita de siempre que nos aparece, donde tenemos que buscar dónde tenemos guardada esta imagen dentro del propio ordenador. Yo, por ejemplo, las imágenes las tengo guardadas en el escritorio. El escritorio sabéis que es la pantalla principal de nuestro ordenador, donde tenemos todos los programas, todos los documentos, ¿verdad? Bueno, pues yo, como lo tengo guardado en, aquí, estoy seleccionando la imagen y es tan fácil como buscar dónde está, seleccionarla y pinchar en insertar. Y como veis, ahora mismo me acaba de aparecer la imagen, ¿vale? Ahora bien, esta imagen la puedo modificar de, de sitio, la puedo hacer más grande, más pequeña. Solo tengo que pinchar con el botón izquierdo, ¿vale? En una de las esquinas y hacerlo más grande o hacerlo más pequeño. ¿Vale? Puedo modificar, puedo modificarlo de muchas maneras, ¿vale? Pero lo fundamental, lo sabemos, ¿vale? Se puede ir ¿Qué más? encima, detrás y al lado. Exactamente. Igual que el texto, el párrafo, ¿veis? Podemos poner diferentes tipos de párrafos. Igual podemos hacer con, con la imagen. ¿Qué pasa? Que a mí esta imagen no me gusta aquí. Esta imagen yo la quiero poner en otro espacio de la, de, de la pantalla. ¿Cómo lo puedo hacer? pues de la, la misma manera que hemos utilizado los párrafos, ¿vale? Veis que he pinchado en la parte de, en este tipo de párrafo y se ha puesto en el medio. Lo voy a pinchar aquí y ahora se me ha puesto en la parte derecha, ¿de acuerdo? Ahora si lo pincho en esta opción de párrafo se me viene a la parte izquierda, ¿vale? Y es la mejor forma que podemos utilizar una de las mejores para mover la imagen. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a, a, a poner espacio, espacio, espacio, poco a poco, eh, cuando queramos imprimir o, o queramos mandar el documento, lo que nos puede pasar es que se nos desconfigure. ¿Pero? Claro, eso pasa muchas veces además, que, que de repente la foto se nos ha ido una parte del texto diferente y es una locura, porque es que después no nos vale para nada. Para no, no, eso... No, no Modo. Exactamente, pero bueno, yo ahí ya, eso lo podemos ver si queréis el día de la práctica, ¿vale? Si nos da tiempo. Pero yo ahí ya, es otro tema diferente, ¿vale? A ver, María José, ¿ha levantado la mano? María José, no sé si quería hablar. ¿Qué, pod qué podía hasta ahora? Perdona María José. Pues me voy ya, ¿eh? Vale, ¿Qué? sí, no te preocupes. ¿Qué que lo a... tenemos. Dime. ¿Qué, qué he encendido? Dime, María José. Que he tenido que arreglar mi habitación y he terminado ahora. Vale, vale, María José, no te preocupes. No te preocupes, ¿vale? Tienes Aquí. que sepas que tienes el PowerPoint en la plataforma, ¿vale? Sí. Buenos. Eh, chicos, estamos terminando, ¿vale? Estamos terminando ya. Eh, esta es lo básico, ¿vale? Para insertar, modificar la imagen, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Veis cómo se puede mover en función del de tipo de párrafo? ¿Vale? ¿Alguna duda al respecto? ¿O algo que queráis aportar nuevo? ¿Sí? Lo voy a intentar hacerlo yo mismo, mi, mi nada esta tarde. Vale, vale María José, si tienes alguna duda, ya sabes, puedes escribir o puedes escribir por el chat, ¿vale? Vale, guapa. Bueno, adiós. Ya estamos terminando. Y por último, ¿Vale? chicos, chicas, eh, os quiero eh, decir, aunque no nos quedemos o lo que sea, eh, si alguien se quiere quedar, perfecto. Eh, en la última parte del PowerPoint, vale, he puesto algunos trucos. Algunos trucos que, bueno, pueden veniros bien o no. Estos trucos ¿vale? se refieren a, a cuando utilizamos diferentes combinaciones de, de letras para que nos sea más sencillo, el, pues, por ejemplo, cortar, pegar, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros los conocéis. Como, por ejemplo, cuando pinchas la, el, en la tecla control, que es esta que aparece aquí, más x por ejemplo cortas el texto en vez de tener que dar la opción a cortar con el con el ratón algunos sí yo he puesto aquí algunos los más de los más conocidos vale porque esto bueno esto es simplemente para que vosotros lo, lo utilicéis si lo necesitáis porque con el uso va a ser más rápido para vosotros vale con esto no no quiero que os lo aprendáis si no queréis, pero bueno, que yo simplemente deciros que es muy útil. Por ejemplo, control más X, que sirve para cortar elementos. Control más la letra C, eh, sirve para, para copiarlo en vez de cortar. Eh, el control eh, sirve para seleccionar el texto entero en vez de tener que pincharlo con el ratón y, y, pin y darle a, todo, a toda la, la página. Control V, por ejemplo, sirve para pegar elementos que hemos cortado o copiado antes. O control R sirve para guardar los cambios, por ejemplo. Son unas fórmulas mmm, más rápidas que nos permite Word para hacer estas acciones de una forma muy rápida. ¿vale? O sea que pinchando la letra control más X, por ejemplo, es cortar. Control más C es copiar. Control más E es eh, seleccionar todos los elementos de la página. Control V es pegar los elementos que hemos cortado o copiado antes, o control más R, significa guardar todos los cambios, ¿vale? Entonces, hay más opciones, yo os animo también a que busquéis otras opciones de, de uso rápido del teclado, ¿vale? Que hay bastantes más, pero yo los he querido dejar ahí, por si a vosotros os interesa y queréis descubrir un poquito más y hacer una búsqueda, ¿vale? Y nada, eh, chicos, chicas, eh, como por último, la última parte, eh, he puesto un modelo de currículum, ¿vale? Para que vosotros, si queréis ir echándole un vistazo para el próximo día, eh, que lo vayamos teniendo preparado, ¿vale? Para, para que veamos cómo se puede utilizar y cómo vamos a hacer nuestro currículum en Word. Incluso la gente que ya lo tenga, ¿vale? Mm, me gustaría que fuera aportando y fuera incluyendo pues, estas diferencias que hemos utilizado en Word, como por ejemplo subrayar o ponerle color o... Que, que yo vea, no hace falta que lo tengáis hecho, pero la, la idea del jueves es que practiquemos con nuestro currículum, ¿vale? Eh, y con el Word, ¿vale? Si queréis ir metiéndole puntualizaciones, números, todo lo que queráis aportar, perfecto, ¿vale? vale. ¿Me he explicado? Sí, sí, sí, Por favor, yo... Seguro que sí, cualquier sí. cosa me decís. Igualmente, si necesitáis alguna nueva aclaración o lo que sea, yo voy a ir eh, mirando el, el foro, ¿vale? Para, sí. para ir leyendo lo que necesitáis, ¿vale? O, o si ver, yo vale. tengo que decir algo nuevo, ver, también voy bien. a utilizar el foro, ¿vale? Ya no te vale. Vale. Elena, Elena, una pregunta. Sí. ¿Por qué no hacemos un Dime. grupo de WhatsApp? Está diciendo que porque porque no es que... hacemos un grupo de WhatsApp. Eh, a ver, por eso tenemos el foro, porque podemos hablar a través del foro. Es que lo que pasa aquí... Es que tantos grupos en los teléfonos... Claro, es que es una locura, es una locura. Entonces, ¿Qué? por eso de, ¿Te tenemos lo digo la idea te, de... Pero yo que estoy en unos pocos de grupo. Nerea, ayúdame, tío, Nerea. Yo también voy. <risa> sí, sí, sí. Bueno, chicos, chicas, eh, vamos con el tiempo un poco que vamos, nos vamos atropellando. Entonces, Entonces no, si no veis te que... Te <risa> Sí, sí, sí, yo estoy entreteniendo además demasiado ya. No, sí, ya cualquier no, cosa, no, no, no. <ríe> cualquier cosa que alguna duda, alguna aportación, o me escribís por correo o al chat, ¿vale? Vale. Y yo os intento ayudar en lo que, en lo que necesitéis, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, vale. vale Bueno, chicos, chicas, un placer. Nos vemos el jueves y a la misma hora, ¿no? Los que se vayan a conectar a la sesión de, del miércoles, pues nos vamos el miércoles, que es la de The Drive, ¿vale? Eh, un momento, vale. Ah, los de Extremadura, ¿el miércoles o jueves? Fini. El vale. miércoles y el jueves. Vale, los dos. Vale. Depende, si tienes también... Os voy a mandar un correo a los que sois de Extremadura, a uh -huh. todos los que os habéis apuntado al de al Drive. O sea, que os llegará igualmente la ¿Ay? información, ¿vale? No está vale. En el eh, ¿Es a la miércoles. hora a las 11 y media, A las 11 y media. Todas las sesiones, a no ser que se diga otra cosa, a las 11 y media. Vale, vale. vale. ¿Y? Ahora le Bueno, chicos, chicas. Sí, un placer. Chao, luego. Nos bueno. vemos. Nos Adiós. vemos. Adiós. Adiós. Adiós, Adiós. Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Adiós. Adiós ala el jueves